Muy bien, amigos, hemos llegado al último video de este curso. Y bueno, pues muchos se estarán preguntando: Ok, ya terminé mi tema, pero ahora qué hago, cómo la exporto, cómo le exporto un archivo de audio. Bueno, esto es muy sencillo. Vamos al menú Archivo, seleccionamos Exportar Audio Video y nos va a aparecer esta ventana. Esta ventana está dividida en varias secciones: la sección Selección, la sección Audio la sección SoundCloud y la sección video que vimos en el video anterior. En la sección selección vamos a ver por ejemplo pista renderizada, el inicio de la renderización, es decir, a partir de dónde queremos empezar a exportar, cuánto va a durar la renderización y si queremos que esto se renderice como un loop. Vamos a ver cada una de estas opciones. La pista renderizada es la pista que vamos a convertir. En este caso por default nos selecciona la pista master, pero podemos seleccionar otra pista, por ejemplo la pista del kick, la del bajo, la de los hi-hats o grupos. Por ejemplo aquí tengo un grupo de percusiones. Este grupo de percusiones corresponde a este nombre. Por eso yo renombro correctamente los grupos para poder hacer esto y poder diferenciar las demás pistas con los grupos. Por ejemplo kick group, ahí está. Para no confundir con la pista kick. También podemos seleccionar todas las pistas individuales o pistas seleccionadas. ¿Qué significa esto de pistas seleccionadas? Por ejemplo yo voy a seleccionar Hi-Hat y Toms. Mantengo presionado Control. Y observen que están seleccionadas estas dos pistas. Control más Shift más R. Y selecciono solo pistas seleccionadas, y nada más se van a exportar estas pistas que están seleccionadas. Pero en este caso yo quiero seleccionar todo. Entonces otra vez, vámonos a exportar. Y vámonos a la pista master. donde quiero que empiece la renderización? Por default nos ponen el compás 1, tiempo 1, semicorcha 1. Pero nosotros podemos cambiar el inicio. Por ejemplo quisiera exportar a partir del compás 9, escribiríamos 9, 1, 1, Pero en este caso está bien en el compás 1. ¿Cuánto tiempo quiero que dure la renderización o la exportación? En este caso nada más quiero 8 compases, entonces aquí escribo 8, 0, 0. La renderización como loop lo voy a dejar apagado pero sirve por ejemplo para poder exportar librerías que posteriormente las vamos a meter como loops en nuestro proyecto ahora vamos a la sección de audio tenemos el tipo de archivo Ableton Live puede exportar a WAP y al formato AIFF. desafortunadamente no puede exportar a MP3 como otros softwares pero para ello ustedes pueden utilizar otro programa por ejemplo el Audacity o cualquier otro la frecuencia de muestreo por default es de 44100 pero podemos seleccionar 48.000, 96.000, 192.000, etcétera. Profundidad de bits es 16 bits por default, pero podemos subírselo. Estas opciones de WAP 44.100 y 16 bits son las opciones de un disco compacto que puedes reproducir en cualquier reproductor de carro, o un este, modular de casa, etc. Las opciones del diter, es decir, si la canción tiene algunas librerías en 48.000, 96.000. Pues este básicamente es un algoritmo que va a convertir, es decir, va a bajarlo a 16. Pero si no queremos opciones de editoring, simplemente lo desactivamos. Crear archivo de análisis. Este archivo sirve para poder agregarlo a Ableton Lite. Para eso tendríamos que activarlo. Yo no quiero activarlo. Normalizar, yo tampoco lo selecciono. También podemos exportar en mono. Yo no voy a exportar en mono, quiero exportar en estéreo, pero es bueno saber que podemos exportar a mono. Luego tenemos SoundCloud. Cuando activamos esta opción, al momento de exportar tenemos que poner nuestras credenciales de SoundCloud. En este caso no lo haré. Le doy clic en exportar y nos va a abrir una ventana donde queremos exportar este, la canción. Por ejemplo, yo la quiero exportar al escritorio. Y simplemente le doy clic en guardar. Y ya comienza la renderización. Esto tardará dependiendo de qué tan larga sea la canción y la velocidad de su CPU. O también qué tantos compases queremos exportar. Muy bien, voy a abrir esta canción en un programa externo. Aquí está. Y bueno amigos, así de fácil es exportar en Ableton Live.